Me llamo Jorge Enrique Ochoa López, tengo 58 años, soy conductor. Toda la vida he vivido aquí en Naranjal. Para mí significa mucho porque fue donde me crié con mis hermanos y con toda mi familia. Y para mí es algo grande. Primero era una manga, después comenzaron a construir el parqueadero, comenzaron a construir las casas. Aquí al frente eran casas también. Fueron desocupando y quedaron convertidas en talleres, en fábricas. ¿No? De las 65 hacia arriba, esto eran casas, una escuela, un parqueadero de la Nación, el edificio de la Nación. Quedaban las fábricas de taekwondo. Luego vino Macro, compró taekwondo, una parte me que quedaban las oficinas. Carrefour compró la fábrica y ya quedaron montados lo que fueron las, las, las fábricas de, Corre, de Carrefour. Nuestra casa fue muy conocida hace muchos años, porque en esta casa, el primer piso lo alquilaron, hicieron un robo una joyería, vinieron los ladrones y guardaron, quitaron el piso, volvieron y pusieron el piso, se dio cuenta la policía. Y ahí, de ahí para acá, el tío mío nunca más lo volvió a alquilar a la gente de la calle, sino a nosotros mismos que somos los sobrinos vinieron a comprar toda esta gente que iba a construir todo esto. Fueron vendiendo al tío mío si nunca le ofrecieron compra por él. Si sí, todavía le han dicho que esta es la casa en la isla, sí, pero nunca le han ofrecido compra ni le han dicho que la necesita. Nadie pensó que esto si sí fuera a ser una realidad, porque esto hacía desde mucho tiempo, que estaba ya figurado que para hacer una, una, una urbanización. Cuando ya comenzaron a venir aquí la gente de Edu, que tenían que comenzar a desocupar, ya comencé a ver que esto sí iba a ser una realidad. Ellos lo que dicen es que, que como eso es del Estado, ellos lo sacan por la buena, por la mala, si eso no debe ser así. Deben de respetarle también los derechos a de las personas que han vivido y que hemos nacido y que hemos criado, y bueno, nos hemos criado en este mismo barrio. Gente que nunca ha venido por aquí, que no ha venido ahorita a lucrarse de esto venga a amenazar a la gente que los van a sacar así porque es una cosa del Estado, no, eso no es así. Que progresa el barrio, sí, le da una tristeza porque tiene amigos y gente muy conocida que ya usted no la va a volver a ver ahí, ya no va a tener sus amigos de infancia, no va a tener conocidos, sus amigos los mecánicos, ya no los va a ver. Que los sacaron, les prometieron que los iban a reubicar en una parte central y nunca los reubicaron. Los sacaron y los tiraron a la calle como si fueran unos perros. Y los dejaron por fuera sin apartamentos, sin casa, sin locales ni nada. Hay un local cualquiera, no puede comprar un local ahí. Ni un apartamento tampoco lo puede comprar cualquiera. Apartamentos de 200 y 300 millones de pesos, gente que le dieron 100, 80 millones de pesos, ¿qué va a comprar usted con eso?